Tenemos un reto. ¿Quieres entrar? ¿Cuántos tacos haces en un minuto y te los compramos? ¿Sí? Entras, te le entras. ¿Sí? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo, nuevo video. video El día de hoy nos encontramos en las peregrinaciones de aquí de Puerto Vallarta sí. Se celebra aquí también a la Virgen de Guadalupe A tradición. nuestra señora de Guadalupe Exacto. Es una tradición, una festividad que Exacto. se lleva del 1 al 12 de diciembre Exacto. aquí en Puerto, Puerto Vallarta. Vallarta Esto se festeja antes de la Navidad, antes de todo aquí en Vallarta Y, y como pueden ver, hay mucha gente y Muchísimo, mucha comida mucho. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a probar comida Exacto. de las que vienen aquí callejeras Lo que sí es. he mirado mucho que hay muchos tacos del bastón Exacto. Muchas tostadas de pollo, igual. Tole, <risa> Mucho Tole también Que Mario pero... Tradicional ah. Fíjate que enchiladas no he visto Es tradicional pero vegetal, fíjate, ¿no? Sí, Pero, pero fíjate pues, Aquí enfrente ahorita estaba mirando Que venden pachole, Pacholas Pacholas No sé, no sé si Pachola. ustedes las conozcan Las pacholas O como se llamen, Desde donde nos estén viendo Pero aquí Mario Pues vamos a ver qué son sí, las pacholas Vamos a ver Suena raro el nombre Va a estar la aquí la en esta. el video también A ver qué son las <risa> pacholas vamos a, seguir, ¿sí? ¿Sí? vamos a ver qué son vamos las a pacholas Las vamos a probar Mario Una pregunta ¿qué son pacholas esto es una tortilla de carne que va gratinada. Lleva chorizo, piña, champiñón Va montada sobre una tortilla de harina Con dos panecillos cromáticos ¿Y cuál es el precio? 120 comprar una para mostrarle a los suscriptores Que es una pachola Y para probarla, Mario Suena rico. rico Sí, suena, suena rico, rico sí. y la neta los ingredientes se ven buenos Vamos ¿no? a ver la preparación sí, Porque muchos sí. de los que están viendo el video, Mario Probable no sepan de qué están hechas las pacholas Como puedes ver, esa es la carne que ah, lleva la pachola okay. Es a ver. la tortilla de carne Ah, no, de ya ves, Mario te Esta es la pachola Ah, okay. Realmente la pachola es invento de ustedes o si sí existe o de dónde es. Claramente sí existe. Wow. ¿Y de dónde es realmente? Ah, de aquí del sur de Jalisco, por y todo eso. Pero es como es casera, no muy fácil hayas en un restaurante. Ajá, sí, son, porque originalmente son por aquí. Así. Son más pequeñas. Ah, son sí. más pequeñas. Es que aquí las extendimos y ya va, este, especies. Pero yo no había escuchado el nombre de pachola, pero no, ese mismo... No, no es tan común, no, no Mario. Común, aquí común, donde vivimos, ella, dice. no es común. No más que es más chica. Ojo que aquí las están haciendo más grandes. Ahora sí, ya nos terminaron lo que son las famosas pacholas. No, más que vamos a ver si le echamos... O a, algo, a ¿qué le vas echar? a echar? No. A ver, ¿ustedes qué nos recomiendan que le echemos a la pachola? Pues mira, en la, la salsa de cateaguante con chile de árbol le da buen sabor Esta, vamos a echarle poquito, po poquito, poquito, porque poquito, porque no comemos tanto no, picante Somos sí, sí. mexicanos, pero no comemos el, el guacamole Eso no puede faltar en ninguna comida aquí en, pues en exacto, México Aquí en México es tradición el guacamole A ver, queremos hacerle aquí al dueño del negocio ¿Cuántos años tiene vendiendo pachola? 23 años 23 ah, años de nuestros, nuestros platillos no son comunes aquí en sí. México Sí, exacto. Ah, nosotros lo vendemos. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Leonel. La pachola. La pachola uh, es un término náhuatl que significa tortilla de carne. Ah, ok, así ok, es ok. Ah. Es, un, es un platillo prehispánico ancestral que solo las abuelas lo hacen. Exacto. Y sí. ahorita ya nadie lo hace. No, no, exacto. Entonces nosotros... Pedimos otro enfoque, un enfoque más, más tropical con la piña y el champiñón y el chorizo aquí. Le dieron una combinación, el sabor una combinación. Era, más rico, ahorita vamos a pasar a probarlo. Exacto. Sí, pues. Muchas gracias. Pruébenlo, Pruébenlo. Ahora sí, Mario, llegó el sabroso momento de Exacto. probar las famosas. A ver, ¿quién quiere probarla? Tú yo primero, Mario. Yo pr Miren. Eso se come con la mano o con tenedor Y sí, claro quieran. Mario, también te dan unos panecitos por si se te cae la carne o se te sale, sale Fíjate ay, lo que se ve, se que se, rico. se ve... con piñita mm. se ve rico ¿Eh? A ver mm. ¿Qué, ¿Qué puntuación le das? Un... Del 1 al 10, la vamos a dar después, después de que la pruebe yo Oh, mira el queso ah, Chulada Lleva carne Mario, chorizo, piña, champiñón y mm. la tortilla de harina, cebolla, eh, guacamole y queso. Enta, sí, le doy un 10, güey. No, ¿sí? no, 9 de 10. No, es de 10. No, sí, 9.5 de, no, de 10 No, es que la verdad es una comida que no es común No en cualquier lado la venden Ajá. Solamente por eso le doy 10 se Sabe delicioso 100% recomendado Nos informaban ahí, Mario Que ellos también se ponen en días normales La plaza principal, que es la plaza de armas Ajá. Te pone de viernes, sábado y domingo Si quieren venir aquí a Vallarta, prueben las pacholas Exacto Y Toma pues vamos a continuar Vamos a ir a, a comer a otro lado Nos acabamos de encontrar con una suscriptora Desde sí. muy lejos Desde o sea, dónde aquí? viene, Mira, enséñales, ¿cuál es su nombre primeramente? Estela. Estela. Ajá. ¿De dónde viene? De Tijuana. Nomás vine a verlos. Sí, <risa> sí, dice que vino especialmente a conocernos. Sí, realmente no sé así, que conoció a A lo mejor no estracha no, no No, no, no, no. Dije, ay, no, yo voy a, ir a ver a Paul, <risa> el ex de Nayeli. <risa> y díganos de dónde nos conoció realmente. Del canal del Salvador 4K cuando andaban allá. Eh, a ver, ¿le gusta Paul para Nayeli, sí o no? ¿Cómo Fíjate miro en persona ah, Fíjate, esa es otra pregunta. Es de verdad, sí. es de verdad, es de verdad, Paula. la pregunta. ¿Usted cómo nos ve? Somos muy diferentes aquí en persona, como nos ven ve los videos. No, no es lo mismo. Somos iguales, iguales. Porque muchas veces dicen que la cámara aumenta 10 kilos o lo hace más chaparrito o más alto. Ah, no, no. ¿Sí no pues si nos, nos vemos... imaginaba altos entonces, sí, ¿O no. Aquí teníamos. Mira, y acá viene también una amiga de ella. ¿Qué es usted ella? Ah mira, su es su cuñada, ¿Quiere? ¿cuál es su nombre? ¿de dónde viene? Le voy a la no, cámara. No quiere ¿Si ¿Sí no quiere, no? sí. sí quiere. <risa> ¿Sí quiere o no? Si ¿No quiere Si quiere o no, Ana quiere, salieron dos otras amigas Tampoco quiere salir ah, ella, ella, ellas, vienen es, de no, ellas vienen de vacaciones ¿Cómo les ha tratado Vallarta? Bien, muy sí, bien ¿Le ha gustado? Sí. ¿A dónde ha ido realmente? Fuimos a las playas ayer en el barco Ah, fueron a un tour Sí, ayer y hoy también ¿Estuvieron hospedadas en Puerto Vallarta o fuera de Vallarta? No, aquí, aquí, aquí, en, mismo. El pescador, aquí ah, en el pescador Ah, cerca sí. Es pues Qué chido que hayamos coincidido Dijo que estuvo escribiendo y escribiendo y no Sí. Contestado, incluso, incluso ya mañana se van sí. Ella viene de Tijuana y ya mañana a pero mira Mario, fíjate que tocó la suerte de coincidir, o ¿no? sí. antes sí, de suerte, que se vaya. Suerte, sí, es que nosotros también veníamos a grabar aquí y dije, hay que aprovechar para ir a conocerla también a la suscriptora. Sí, sí, sí. Y pues la verdad mucho gusto y dio muchísimo nos dio gusto, mucho gusto que, que se haya contactado Ajá. y pues, aquí sí. estoy con nosotros. Sí sí, sí, sí, sí, es verdad. Sí, la verdad. sí somos de sí, verdad. De verdad. Sí, somos de verdad, no, somos, no de verdad. somos de mentira. Es que a veces dicen que mucha gente no hace caso por cuando sí, me sí, escribe no es cierto, y, no es y este a veces les quedan mal los suscriptores, pero nosotros no, somos reales, ¿Cómo reales? Sí, no, no no sí cumplen, sí cumplen por alguna falla en este pedazo de vídeo no se captó el audio pero le damos gracias a nuestra amiga raquel miranda por el gran apoyo que nos dio para poder comprar juguetes para el 24 de diciembre que queremos regalar a todos los niños necesitados y pues muchas gracias raquel desde ciudad obregón y un saludo también para estela desde tijuana y pues vamos a seguir Ah mario no nos pudo haber faltado el vicio aquí viene a las peregrinaciones. Estaba, ahorita que estaba viendo que hay mucho taquero, Ajá. quiero poner a prueba a un taquero cuántos tacos hace en un minuto. Quiero exacto. poner a prueba. Vamos, ¿Vamos a buscar a un taquero, Mario, ¿Sí? a ver cuánto hacemos? hace en a un ver. minuto. Sí, estaría chido esta idea. <risas> Nomás que hay que ver qué taquero también accede a hacer ese reto sí, porque, porque no, no todos. todos. Te tenemos un reto. ¿Quieres entrar? ¿Cuántos tacos haces en un minuto y te los compramos? ¿Sí? ¿Entras? ¿Te le entras? Sí. ¿Sí? Pero ahorita ah. estamos viendo que tiene práctica, Mario, sí, con los tacos que va a entregar. De verdad, ahorita después de esos tacos, Vamos nosotros a ver cuántos hacen un minuto. <risa> ¿Ya estás listo? <risa> ¿Ya? A ver, ahí va. A ver, a ver cronómetro. cronómetro. Tres, dos, tres. tres. Dale. Ahí está, Mario. Vamos a ver cuántos logran un minuto. Lleva uno. Ahí lleva uno. Fíjate, va. tiene práctica, se ve bueno. Van, Vamos a ver. Van. ¿Cuánto va Mario? A ver, 10 segundos, 10 segundos Mario. 11 casi ya Le quedan okay. 5, 50 Oye, segundos para el minuto Y le prendió más rápido la lumbre. le prendió para que le diera rápido, rápido Va con toda la velocidad Fíjate, lleva 4 tacos Mario ¿4? Vamos, Ay, vamos Si se puede, ¿Sí porra, se puede? dale, dale, dale a ver. Aquí tenemos toda la porra A ver, ¿cuántos hace Mario? Vamos a ver si aquí en Vallarta se encuentra el taquero Que hace los más tacos más rápidos así, A ver, en 35, minuto. va, en 35 segundos Dale, dale, dale, a 35 Ajá, ahí va, 40 estás, segundos. 40, ahí está el cronómetro. Ya casi ya lleva casi. Lleva a ver, lleva 5 tacos, Mario. Ya, ahí va, cinco ahí tacos. va tacos. Con ese es el sexto. Somos aquí va a demostrar su capacidad. ¿Cuántos puede lograr hacer en un minuto? Ya vas a ver. Lleva 7 y ese, con ese van 8, Mario. Falta. A ver, a ver. 8, este es el uh, noveno. ¿Cuánto falta, Mario? Listo. listo. listo. Se acabó Se con ese, cerró. A ver. A ver, la cuenta final, ¿cuántos hiciste? ¿Hizo 10? ¿10 tacos? Está bien, ah, oh, Fíjate, sí, ya tiene capacidad para hacer 10 tacos en un diez minuto. 10 tacos en un minuto. Los hizo rápido, eh. Sí, más rápido de lo tiene, que esperaba. Tiene, tiene mucha práctica. práctica. Sí. ¿Cuántos años tienes de práctica? Tres años. Tres, Tres años. años. No, pues, sí, manches, imagínate todo. si tuviera más. Sí, nos dejado en bancarrota. ¿Cuál es tu nombre? Jorge de Santiago. Jorge de Santiago. ¿Cómo se llama la taquería? Tacos del Paisan. Tacos del Paisan. Para que si gustan venir aquí a las peregrinaciones, aquí a Puerto Vallarta, busquen tacos el paisa. Aquí está, mi amigo. Mira, felicidades. Felicidades, toca pagar, Mario. <risa> ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue de 10 tacos? 170. 170. 170. Ah, salió barato. Sí, ¿eh? gracias. Ah, gracias. Mira, qué ricos tacos. Ay, de tacos. Momento, comer, pues, de comerlos, échale guacamole. No, el guacamole nunca sí. debe faltar en un taco. no pica? No pica, la que sigue suave y esta es picante. Okay. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, échale nomás guacamole, no quiero picante. No quiero sufrir Va, Mario, en baño. Pon tu plato. Échale, échale. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos Los sí, tacos están sí. buenos? Mm. No, es rico, los tacos al pastor. Esto es muy tradicional en México. No bueno, pueden faltar sí. los tacos en México. Ay, es más, ¿ustedes qué piensan cuando ven mexicano? Tacos, te voy a decir la neta. ¿Qué? Tan buenos los tacos, está bien rica la carne. <risa> Fíjate que a mí siempre me han gustado los tacos al mm. pastor. Mm. Mm. A ver, prueba la carne. Yo del 1 al 10, la neta, de esta carne sí le doy un 9.5 también. 9.5, tirarlo la 10, la no, neta no sabe, bueno. ¿Te gustaron los tacos, Mario? <risa> no, no, casi no Ni a mí me gustaron, miren Le preguntarles. Los... estoy comiendo <risa> No hay problema, no, ustedes nos conocen Quería preguntar a los instructores Si quieren un video especialmente De la, la, quiero, Mario. la Es más, Mario, ya está para vencer el reto de 10 tacos Que fue lo máximo que han hecho en un minuto En nuestro canal, ¿ustedes les gustaría? Ahí comenten si les gustaría que hiciéramos un video De reto del taco, Ajá. a ver quién hace más en un minuto Exacto, especialmente eso Solamente para eso. Hombre. Hay que seguir a ver. ¿Qué más vemos de, de tragazón y de mujería? Exacto. Bulgaría? Hay que continuar. Vámonos. También llegan antorchas, Ajá, al, van a la iglesia. No sé de dónde vengan ellos, pero ven. Puro niño, hasta los niños participan Paul. Claro, Mario Aquí la tradición no se pierde ¿Tú has corrido en una antorcha algún No, día? Mar, la verdad no creo que aguantara como esos niños Un niño ya tienen bastantes <risa> años Yo pienso que rápido me friegan Yo en algún tiempo quise ser danzante Y en algún otro tiempo quise ser antorchista, <risa> Pero nunca es tarde, es lo único que digo Bueno, voy exacto voy a, voy a, para el próximo Podemos año? participar Voy a, a ver si participo ¿Eh? Estaría chido participar <risa> en una antorcha sí, de sí, En Ciudad de México, ¡Oh! Y grabar todo, ¿eh? Exacto Nos tendríamos película. que preparar desde ya, güey Exacto Vamos a ver si para el próximo año Año, o dentro de dos años dentro de dos años porque sí, no ya les prometemos ya, nada ya de años, ya de es sacarse. que está difícil la neta es mucha condición no, pero está chido también Sería decirles que, nueva. que ellos no se preparan desde un día a otro no, ni un año a otro se preparan ya de años, años, años atrás exacto y pues vamos a ver qué más encontramos de comida y ahorita les voy a dejar una toma aérea vamos. nos encontramos ya Exacto. en la plaza que aquí está en el centro lo que podemos ver que hay demasiada muchísima comida, comida Mario si en el video ya probamos muchísima comida imagínense aquí mire aquí unos tacos de canasta Ajá, no sé si, si ustedes como los suscriptores los conozcan no igual sabemos. en otros países no ¿de qué están hechos los tacos de canasta? Para, es que hay gente que no saben qué son los tacos de canasta chicharrón, de cebrada, papa y frijol está el taco. a ver, a ver acá, nos diga hay bueno. que los hace es de cebrada chicharrón prensado papa, frijol pollo mole ah, okay. ¿Qué? ¿Y cuál nos recomienda? ¿El más bueno? Eh, pues todos Todos, dices, todos el son hace, buenos, todos. A ver pues Deme ¿Cuánto cuestan? ¿20 pesos o 4 por 70? Dame por 70. uno de 4 por 70. 70 No importa Dame 4 variados A ver para probarlo Es que a veces mucha gente No sabe de qué son Los tacos de canasta Otros países Pues los desconocen Pero aquí en México Por O por otro nombre Tacos sudados Tacos sudados Al vapor ¿Nos puede explicar El proceso de cómo sí. Se hacen los tacos de canasta? pues es un guisado un han prensado pues es y yo va el vapor vapor ah, okay. y, este, y los colos mantiene colos. aquí en una bolsa ¿no? Eh, en una canasta en una canasta o, pero con bolsa no aquí, se los pozos, ah, okay. para mantenerlos calientitos Mario sí, ahorita no... los vamos a probar tengo muchísimos que no como tacos de canasta ¿cuántos años tiene usted vendiendo tacos de canasta? 10 años 10 años, años. Ya. a ver ¿qué llaman los tacos de canasta? salsita salsa que no pica salsa que no pica hay que echarle pica Sal, limón y listo. Y listo. Échale, Pollo, Échale aquí poquito lo que es el repollo o el col, como lo pueden nombrar en otros países. Pero los probamos, Mario. Sí, pues hay que Voy darle. A probar mm, este. Amén, rico, o sea. Es de mole. Pruébalo. Voy a probar este de mole. De mole, no creo Vas a no ver, ver que sí, es, como carne. Sí. Ah, sí, cierto, sí, es de Pruébalo. Carne. Ah. Acá Oh, ¿Está bien, bueno? ¿Lo Está rico. ¿Verdad que se mueve? Depende del paladar. Mm. A ver, ¿son ricos? Está rico. ¿Sabes qué es lo más bueno de esos tacos? Que esos siempre van a estar bien blanditos. Mira, este es de papa. ¿Ah, es de papa? Sí. Es rico. Mmm. Cierto, es de papa. Luego la salsita está rica. ¿Cómo les nombran a estos tacos? Ustedes ¿Cómo, tienen? cómo se hacen llamar? Pues yo les como, bueno, sí me, son de los somos conocidos como tacos de canasta. Pero, Pero alguna vez el en puesto especial. Uh... Aguas, de aguas frescas, frescas de Puerto Abierta. Aguas frescas de Puerto Abierta. Sí, como pueden ver, venden también aguas frescas. Exacto, y se mira muy ricas. Chata, ¿no? limón, jamaica Lucha, y más. Jamaica, coco. Exacto. Y son como las aguas del chavo del 8 no? Eso sí, saben a lo que ahí es, van, se ven. Ahí van. Neta, <ríe> <sustando ríe> ya estoy a reventar. Ya traigo el estómago así inflamado. Ya no, no se ha gustado ninguna comida de las que comimos el día de hoy, Mario. ¿No? No ya no quiero comer. Mejor otro día le seguimos. Es que Mario es diciembre. En diciembre siempre se tiene que engurrar. En, en diciembre dicen que sube 10 kilos más. Exacto. Y pues yo Pienso que ya vamos a finalizar este video. Sí, Mario, la neta, espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Y también a Instagram. Y Mario, ¿a dónde más? A TikTok. Exacto. Ahí Queremos vayan a, a todas TikTok. las redes sociales a seguirnos. Y nos hasta vemos hasta próxima, el siguiente video. Espero que les haya bye. gustado.